Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal de creaciones betinas espero se encuentren muy bien. En este video les enseño a hacer esta caja con vales de amor, que en su parte interior tiene otra cajita donde podrás colocar un obsequio o chocolates. Espero les guste, vamos ahora a ver la lista de materiales y cómo se hace. Vamos a cortar tres círculos en cartón, estos tienen como diámetro 15 centímetros a tomar este y vamos a con esta tapita, esta es una tapita de salsa, porque okay, tapada la salsa, vamos a dibujar bien círculos Voy a cortar este. Hacemos lo mismo con estos, nos quedaría así. Acá corté ya los otros del otro círculo de cartón y en Vamos a repasar de nuevo estos círculos, los cortamos. Ahora pegamos así, vamos a aplicar ahora silicona líquida y pegamos corta tres tiras en cartulina del ancho o largo de la base por 12 centímetros de alto y vamos a pegar con silicona líquida, voy a hacer este quiebre, acá ya le apliqué silicona líquida a la base y vamos a pegar así, nos quedaría así, vamos a tomar ahora marcadores y un cuadrito de 3 por 4 centímetros y vamos a repasar así este es un marcador grafigel de norma pero si no lo consigues puedes utilizar Sharpie. vamos a hacer esta crucecita acá un corazoncito y esta formita como de un moñito y unas rayitas acá para decorar vamos a seguir haciendo o repasando este rectángulo y ahora vamos a dibujar un sobre hacemos un corazoncito Acá voy a hacer estas rayitas delineamos el corazón y voy a hacer estas dos rayitas que faltaban vamos a hacer en toda la base nos quedaría así acá lo que hice fue decorar con estos corazoncitos Ahora vamos a hacer la tapa. Recuerden que la tapa debe ser más grandecita, 3 o 4 milímetros, que la base. Y vamos a aplicar silicona líquida. Vamos a pegar cartulina tanto en la parte superior como en la inferior. Nos quedaría así. Ahora vamos a cortar otra tira en cartulina. Esta mide al 12 centímetros. Vamos a aplicar silicona líquida y pegamos otra tira del largo o ancho de la tapa y de alto 6 centímetros y de nuevo aplicamos silicona líquida y pegamos y lo que vamos a hacer es decorar vamos a hacer dibujitos, acá dice corazoncitos como pueden ver están muy fáciles de hacer vamos a hacer estrellitas de nuevo hacemos una nubecita otro corazoncito, un círculo otro círculo interior un corazoncito y seguimos haciendo así los dibujitos acá en esta parte superior vamos a dibujar corazoncitos pintamos uno otro no y vamos a hacer rayitas esto lo hacemos a lo largo de la tira nos quedaría así acá ya la pegué a la tapa vamos ahora a cortar una tira en cartulina negra de 3 x 13 centímetros y la pegamos acá un círculo de 4.5 de diámetro y un rectángulo de 5 centímetros por 11 centímetros y los pegamos así vamos a aplicar ahora pegante en barra que sería para aplicar diamantina o mirella para darle brillo si no quieres hacer este paso puedes pegar una hoja en goma eva brillante o dejarlo así y vamos a escribir de amor vamos a delinear y hacer estos punticos y terminamos de copiar amor nos quedaría así caja interior vamos a tomar cartón, cartulina y una tapa que tiene de diámetro 8.5 centímetros vamos a repasar, esta sería la base y esta otra sería la tapa recuerden que la tapa debe ser un poco más grande que la base por ahí unos 2 o 3 milímetros y cortamos acá lo que hice fue repasar la base y la tapa en cartulina vamos a cortar esto sería para forrarla vamos a forrar la parte superior de cada una de ellas y también la parte inferior nos quedarían así ahora vamos a cortar tres tiras de cartulina tiene 6 centímetros de alto y vamos a pegarlas vamos a cortar de nuevo tres tiras del largo ancho de la base tiene de alto 12 centímetros, igual la pegamos con silicona, nos quedarían así vamos también a decorarlas para que no se vean como tan simple vamos a hacer acá unos sobrecitos, unos corazoncitos este marcador es un marcador resaltador de nuevo voy a hacer otro sobrecito, lo hacemos así como pueden ver todos estos dibujitos que hago son muy fáciles, acá vamos a hacer un globito, un panderín o banderita, otro corazoncito, acá con una flechita y acá vamos a hacer un corazoncito con alitas. Y seguimos dibujando. Vamos a pintar los corazones con el marcador fluorescente y vamos a terminar dibujando estos corazoncitos. en esta parte inferior vamos a dibujar rayitas y corazoncitos nos quedaría así igual esta tira también le hice dibujitos lo que vamos a hacer es tomar la tapa y la base y vamos a pegarles a cada una esta parte nos quedarían así vamos a marcar esta capita amor todas se deben cumplir es decir los vales que vamos a hacer a continuación vamos a delinear claro está que aquí también pueden copiar eh, te amo, lo que deseen pero según pues el, la frase de la otra tapita queda bien así. Lo vamos a llenar así. O a pintar. Vamos a tomar papel seda y vamos a colocar papel seda y chocolates o lo que vas a regalarle a tu novio o esposo. Tapamos acá también pinté esta palabra y vamos a delinear así, para que se vea como más bonito, me parece a mí. Ahora vamos a cortar dos rectángulos en cartulina que ahí están las medidas, vamos a tomar este y lo vamos a doblar así y vamos a dibujar un medio círculo, cortamos y pegamos acá y vamos a copiar lo que deseas lo que desees lo que quieres que se te cumpla o que te cumpla tu pareja esto me lo dijo lo, la niña a quien le estoy haciendo esta cajita vamos a delinear así y terminamos haciendo los 10 vales vale por una noche de película juntos. pues todo lo que deseen ahí como pueden ver son cosas muy normales que uno quiere hacer con la pareja vamos a tomar cada uno y lo vamos a enrollar y vamos a pegarle cinta lo hacemos con todos vamos a ubicar este acá vamos a aplicarle silicona líquida a esta cajita y la vamos a ubicar en el centro tapamos amigos hemos terminado, si te gustó el tutorial espero me regales un like, que compartas el vídeo con tus amigos y que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, hasta la próxima